Buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad Pues hoy tenemos un título muy sugerente porque tenemos nuevos datos eh, La piedra de Roswell No sé si muchos de vosotros conocéis este, este hallazgo Es una piedra y mmm, tiene pues una serie de connotaciones Y que sobre todo ahora la compañera Alba que la tenemos aquí no se explicará exactamente de qué se trata. Y al parecer, pues han habido pues muchas controversias, que era falso, que era de verdad, que era de mentira. Y hay unos nuevos datos que indican de que esta piedra posiblemente no sea un fraude. Alba Espejo, Misterios del Mundo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Empezamos un poquito con esto de la... Piedra de Roswell, y luego damos los datos. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues venga, cuéntanos un poquillo, ¿de qué se trata esta piedra? Vale, pues bueno, eh, todo este tema empieza el 4 de septiembre del año 2004, cuando un hombre que se llama Robert salió un día a cazar. Y bueno, mientras estaba explorando ese terreno que estaba cerca del sitio donde ocurrió el accidente de Roswell, encontró un objeto con unos grabados bastante extraños y esto le llamó mucho la atención. Esta roca muestra un patrón bastante curioso y además tiene unas anomalías magnéticas. Por ejemplo, cuando la influencia magnética se pone sobre la parte más gruesa, esta roca gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Y cuando se pone encima de la media luna inferior y del círculo, el objeto se invierte y gira en el sentido de las agujas del reloj. Luego, por otra parte, tiene también un simbolismo bastante curioso, porque tiene dos medias lunas que están unidas en las esquinas, y esto sería un patrón muy parecido al que tiende a aparecer en los famosos círculos de las cosechas. Y luego también hay algo eh, que llama bastante la atención, y es que el diseño que está grabado en esa piedra, coincide con un círculo de las cosechas que apareció el 2 de agosto del año 96 en Livington. Entonces, eh, esta roca podría ser dos cosas, o es un artefacto alienígena o podría ser una falsificación muy bien hecha. Pero bueno, volviendo a la historia del hombre que la encontró, pues bien, con el fin de averiguar qué era esa roca, se puso en contacto con dos ufólogos que se llaman Chuck y Davy en el festival Roswell UFO del año 2007. Pues bien, estos dos ufólogos trataron de averiguar eh, si podría ser un recuerdo de los stands de Roswell y se dieron cuenta de que el color de la roca era el mismo del de la superficie tallada, entonces supusieron que no era un trabajo que se había hecho recientemente. Y además, Después estudiaron eh, este artefacto bajo el microscopio y los investigadores, y fijaros qué curioso, no pudieron ver las marcas de la herramienta que se había utilizado para, para tallarla o para grabarla. Y entonces aquí nos podemos hacer una pregunta, ¿qué tipo de herramienta se ha usado para hacer esos grabados sin que deje ninguna marca? Podemos pensar o en tecnología avanzada que no tenemos nosotros y esto nos lleva a pensar en, por ejemplo, láser o tecnología extraterrestre. Hay muchas personas que piensan que los grabados que tiene esta piedra pues representa la existencia, existencia perdón, de universos paralelos y nos dan pistas sobre portales y quizás también agujeros de gusano que aún no se han encontrado otras personas piensan que los, los patrones y estas propiedades magnéticas tan raras que tienen serían simplemente características curiosas y hay otras personas que piensan que esta piedra realmente es de origen extraterrestre y, y que incluso eh, cuando ocurrió el incidente de Roswell, pues bueno, se podría haber quedado desde ahí. Bueno, yo mientras tú has estado hablando, Alba, yo estaba aquí... Eh, compartiendo pantalla, ¿vale? Para que eh, nuestros amigos pues hagan una idea de, de, de qué se trata, ¿no? De, de, de qué es lo que eh, estamos hablando, ¿no? Pero es muy curioso porque eh, en diferentes sitios se asegura de que es una falsificación, de que es una piedra y que se ha podido replicar. Es cierto que en un programa de radio, el de Coast to Coast, en Estados Unidos, que habla de este fenó estos fenómenos, fenómenos OVNI y fenómenos extraños, sí es cierto que hubo alguien que dijo, yo le puedo replicar una exactamente igual. Eh, vamos a ver la imagen porque hay una réplica, ¿vale? Hay una réplica y la vamos a ver aquí, si os parece bien. la Vamos a ver aquí, compartir. Y aquí tenemos esa réplica, ¿vale? La original es la que tenemos aquí a la izquierda y la eh, falsificada es la que tenemos a este lado de aquí, ¿vale? Eh, las piedras son similares, pero vemos que el color no es exactamente ni tan siquiera el mismo. Bueno, lo curioso que la piedra original es de un material que se halla en todo el universo. Mm. Es decir, no es una piedra que solo esté en la Tierra, o en Marte, o en la Luna. No, es un tipo de piedra que se encuentra en todo el universo. Material común. Tiene magnetismo, como tú has dicho, pero han descubierto, mediante tres estudios diferentes, de microscopía, diferentes, en que no hay tallas, ni herramientas, que hayan podido hacer las formas. Es decir, para hacer esta forma que estoy señalando aquí ahora mismo, que es de milímetros, no hay una herramienta que pueda entrar ahí a esa profundidad. Sí, además, si te fijas en la réplica, ese, lo que estaba señalando es, es más, como más ancho. Es más ancho. Es además, más es, es muy parecida, pero si os fijáis bien no llega a ser igual del todo no llega a ser igual. la réplica es todo como más ancho más ancho más, más tosco el color es muy tosco no, no está refinado vemos eh, pues que estas paredes estas paredes entre el círculo y la media luna pues aquí está perfectamente aquí parece como que está incluso hasta medio, a punto de a punto de, de, ro, de, de la de, rotura de exacto efectivamente luego vemos aquí pues que hay unas hendiduras que se ha metido un tipo de herramienta, ¿eh? un tipo de herramienta que ha podido profundizar. Pero es que esto de aquí tiene muy poca separación. Con lo cual no hay una herramienta aún que haga esto. Evidentemente todo el que vea este programa y no sepa de qué va, pues puede decir, Rafa, esto es un poco friki. Pues no es friki. Porque hay tres estudios que afirman que no es... Hecha con máquina herramienta. Es decir, no hay una maquinaria que se haya utilizado para hacer esto. Pero es muy curioso porque en algunas zonas tiene la misma rugosidad que la piedra. Parece como si hubiese estado moldeado y no lo está. Es decir, no se sabe el origen de la ¿Cómo se ha mecanizado esto? Otra cosa importante dentro del estudio es que sale a la luz algo muy curioso. Este señor cuando encuentra la piedra le aplica pues, unos, eh, una serie de, de productos de limpieza que lo que hacen es eh, limpiarla completamente. ¿vale? Esa abrasión también ha salido en el microscopio. Pero se distingue perfectamente lo que es la abrasión por limpieza, que es muy, es muy superficial, a lo que está hecho con herramienta. O sea, a, perdón, a lo que no está hecho con herramienta, porque en realidad no está hecho con herramienta. Se supone, aunque es del todo imposible, que esté hecho con láser. Es decir, el láser, según los principios del láser, actúan de una forma eficaz en una superficie donde tiene parte de agua, es decir, en la piel, en la madera, en el cemento, tiene moléculas de agua. Esta piedra no tiene ni una sola molécula de agua. Con lo cual es una abrasión que tiene que ser de tal potencia que puede ser, da la sensación que es como si hubiesen moldeado una piedra. Es decir, no se encuentra rastro del mecanizado. Y si vemos la original y la réplica, dijeron, no, la vamos a replicar exactamente igual. Y vemos que no está igual. Es muy parecida. Es decir, la que vemos a la derecha, la podríamos encontrar en un bazar de souvenirs. Pero la que está a la izquierda, os puedo decir, que hasta un joyero, que son los que más refinados trabajan, no podrían replicarla. ¿Qué te parece? Pues todo un misterio. Total. No claro. sé, a mí, yo qué sé, me da a pensar que se ha hecho con una tecnología que no es de este mundo. Yo quiero creer que sí. Santi Baud dice, ¿y si fuese hecho con arena a presión? El arena a presión se hizo la falsa en algunas zonas en otras se tuvo que intervenir con un, un tipo de herramienta curioso no, no no está, de hecho se, en el informe se está bien detallado donde no hay impacto de lo que sería la arena por presión no, no, lo, lo, o sea si estamos haciendo este programa es porque todo eso se ha descartado, Sandy. Si no, estaríamos diciendo que se ha hecho con arena, a presión, se ha moldeado, o se ha hecho, o se ha dejado hacer. La datación de la piedra. Esto es importante. Más de 10.000 años. Madre mía. Más de 10.000 años. Esto es lo que te deja cuadros. O sea, más antiguo que las pirámides. Más antiguo que Sumer. Más antiguo que los, eh, su, los sumerios. M más, más, más antiguo. En América. En América. Salvo. Salvo que fuese una piedra que se transportara desde la zona de Sumer. Hasta América. Que también cabe la hipótesis. Así que se descarta. La manipulación y se descarta que haya sido un trabajo manufacturado por cualquier tecnología de 10.000 años atrás. Es decir, si ya es complicado entender que ha sido manufacturado por el hombre, nos tenemos que extrapolar a una manufactura de hace 10.000 años, donde carecían sí. de todo. más no, difícil no, aún. Más difícil todavía. Vamos a decir, es imposible. Claro, claro. Entonces, la incógnita es todavía mayor y a veces eh, es, es muy curioso, ¿no? Porque a veces cuando se intenta tapar un misterio, desmentirlo o afirmar que es un fraude, todavía se abre más el misterio. Es decir, que a veces las cosas como no se quieren dejar como están, porque somos seres humanos ¿no? y, y nos encanta hurgar en, en todas estas cosas, todavía se complica más el misterio. Con lo cual se abren nuevas líneas de investigación y una gran incógnita mayor. ¿Qué te parece? Pues... Ya con los datos que yo sabía, pero este último que has dado, la antigüedad, no lo sabía y ya me deja con más incógnita, porque cómo puede ser que, que hayan hecho esta piedra hace 10.000 años. Y al único, al único pensamiento al que voy a parar es que cada día estoy más convencida de que sí que es verdad que en la antigüedad o durante todos los tiempos esos famosos dioses de las estrellas nos visitaron. Yo quiero creer que sí, cada uno cree una cosa, hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en otra cosa Sí, y nosotros, es mi opinión Nosotros creemos en lo que creemos Así que eh, el programa lo tenéis aquí, la información la tenéis aquí Y pues quería yo añadir que hemos subido un vídeo en cada, en cada canal, Misterios del Mundo y en este también eh, nos vamos a Grecia, ¿no? Sí, en octubre del 21 al 26. Así que ya sabéis, tenéis toda la información en los dos canales. Pronto la tendréis en, en, en UFOSPain, en la página. Eh, no sé, supongo que, que Fran eh, subirá algún, algún vídeo también. Y tenéis pues toda la información del de pro, el programa de viaje para el 21 de octubre. O sea, que nos vamos prácticamente en unos meses. Eh, tenéis toda la información en eblv.es. Y, como vuelvo a repetir, en los dos canales, donde Alba también ha hecho un vídeo, en sus plataformas de Facebook también. Lo tiene subido, ¿no? Sí. Bueno, pues nada más, Alba. Gracias por la información. Pues nada, gracias a ti y a todos los que nos han visto y yo creo que es un tema que, que les va a dar a, a todas las personas que lo han visto para pensar bastante. Sí, suerte tenemos de que nos lleguen estos informes. Así que gracias Alba por estar hoy con nosotros y a vosotros pues nada, también gracias, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Ya sabéis, compartir este vídeo que me gustaría que la gente supiese. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Son de aquellas cosas que no tienen explicación y que cuanto más le buscas explicación, más incógnitas surgen sobre algún tipo de fenómeno como es este de la piedra de Roswell. Y además coincide que se encontró cerca de donde hubo ese famoso incidente ovni en Roswell, en Nuevo México. Chicos, muchísimas gracias. Un besito, un cordial saludo y volvemos pronto mañana con más. Hasta la próxima.